Departamento del Putumayo, Colombia. Putumayo es uno de los 32 departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Mocoa. Está ubicado al suroeste del país, en la región amazónica, limitado al norte con Cauca y Caquetá, al este con Amazonas, al sur con Perú y Ecuador y al oeste con Ariño. El departamento recibe el nombre de uno de los principales tributarios fluviales del río Amazonas, el río Putumayo, que nace en el páramo de Fortoncillo, recorre parte del departamento y después se vuelve frontera nacional con Ecuador y Perú, para seguir así con el departamento del Amazonas y adentrarse en el territorio del Brasil en busca del río Amazonas. El territorio actual del Putumayo estuvo ligado a Popayán durante la colonia y en las primeras décadas republicanas haciendo parte del inmenso departamento de Azuay que incluía territorios de las hermanas repúblicas de Ecuador y Perú. Después de la desintegración de la Gran Colombia en 1830 el Putumayo siguió perteneciendo a la provincia de Popayán que en 1857 fue anexada al estado soberano del Cauca con la reforma constitucional de 1886 este estado y los demás que componían Colombia pasaron a llamarse Departamentos. En 1905 es separada del departamento del Cauca la Intendencia del Putumayo, que fue el génesis del actual departamento. Sin embargo, en 1909 fue integrada a la entonces Intendencia del Caquetá. En 1912 es creada la Comisaría del Putumayo, que adquiere vida propia como entidad territorial al año siguiente. En 1953 y 1957 es fusionado con el departamento de Nariño, debido a que varios disturbios públicos, en este último año se crea de nuevo como Comisaría Especial del Putumayo. En 1968 recupera su antigua denominación de Intendencia y permanece así hasta 1991, cuando pasa finalmente a llamarse Departamento del Putumayo. Un episodio en la historia del Putumayo fue la fiebre del caucho, época comprendida entre los finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, en la que la casa arana esclavizó y exterminó a miles de nativos de la Amazonía, utilizados como mano de obra para la explotación del caucho. En la actualidad, subsisten sin embargo, diversas comunidades indígenas que resistieron el paso de los conquistadores del siglo XVI. Acaucharía la de las modificaciones ambientales causadas por la explotación del petróleo y la colonización reciente. El departamento del Putumayo está limitado al norte por el río Caquetá y al sur por el Putumayo, que los separan de los departamentos del Cauca y Caquetá y las repúblicas del Ecuador con la provincia de Sucumbíos y Perú con el departamento de Loreto, respectivamente. Al occidente limita con el departamento de Nariño y al suroriente con el departamento del Amazonas. Parque Naturales Al pertenecer a la región amazónica colombiana es un departamento rico en biodiversidad y un objetivo preferido para el ecoturismo. Parque Nacional Natural La Paya. Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Huasi. El departamento de Putumayo se divide en 13 municipios y se agrupan en 3 subregiones. Alto Putumayo, Sibundoy, Santiago, San Francisco, Colón, Medio Putumayo, Ocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Bajo Putumayo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamés, San Miguel, Puerto Leguizamón, Puerto Caicedo. El departamento del Putumayo cuenta con una población conformada por tres bases étnicas, mestizos, indígenas y afrodescendientes. La mayor parte de la población emigró desde finales del siglo XIX, acentuándose a mediados y finales del siglo XX.